Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Aquí estamos una vez más platicando de lo que he vivido, de lo que he visto, etcétera, etcétera. Mire usted, encontraron el tesoro en Santa Rosa, en Guanajuato. Era bastantito, ¿eh? Era bastantito. Se encontraron el tesoro y dijeron, ¿qué hacemos? Pues mira, si lo vas a cambiar a Guanajuato, aquí está muy cerquita, pero primero llévate dos o tres monedas y no les digas que tienes mucho. No vayas a Guanajuato, está muy cerca. Vete hasta León, hasta León y llegas a un banco y preguntas que si te pueden cambiar una moneda de estas, si llevaba el monedón. <risa> Por pues la emoción de encontrarte el tesoro y luego... Y cómo lo cambio, ¿no? Dijeron en Guanajuato, no, porque está muy cerquita, vete hasta León. León estaba más lejos de Guanajuato a León. Y pues agarraron seguramente el flecha amarilla. Pasaron por Silao y llegaron a León, Guanajuato. Y pues ya me imagino ahí este dando a qué pensar, entrando al banco ahí, apenados. Este. Se hace uno de delito, ¿no? <risa> y con las monedas en la bolsa, pues más. Pues preguntaron a la cajera y dijo, no, pues yo no sé, pregúntenle al gerente, solo el gerente sabe. Y fueron con el gerente y le dijeron, señor gerente, este, ¿dónde podemos cambiar estas monedas? Y el gerente les preguntó, ¿y cuántas tienen? Pues algunas, señor gerente, este, pero más o menos. Pues este es para ver si usted nos puede cambiar él, pero tenemos algunas. Sí, dice, te, si se las podemos cambiar, te, tráigalas y se las vamos a cambiar. Ay, señor gerente, muchas gracias, muy amable. No sé qué conexiones haya de supervisión, de gobierno, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora es el registro federal de causantes, ¿no? La credencial del INE y a través de ahí, pues, inventó nuestros movimientos. Antes no era así. Y. Pues entonces vamos por las monedas, señor gerente, y ya regresaremos por aquí. Sí, que le vaya bien, etcétera, etcétera. No, pues en la noche los asaltaron. No sé quién daría la señal, los siguieron. En Santa Rosa, en Guanajuato, los siguieron. En la noche los asaltaron y les quitaron su, su dinero, su tesoro. Decía mi hermano Toño, y si nos encontramos el tesoro grande de Silao, decía, es tanto que pues no hay otra más que dejarlo ahí mismo, pues ¿qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a cambiar? No hay más que dejarlo ahí mismo y decir, bueno, pues ya lo encontré, ahí está, ¿no? Porque pues, 200 cajas guerreras es el tesoro de Silao, 200 cajas guerreras, Llenas de oro y plata. ¿Dónde lo vas a cambiar? Dice mi hermano: pues, si lo encontramos, pues ahí mismo lo dejamos, pues, ¿qué, qué vamos a hacer? Ni más que ya sabíamos lo que le había pasado a los del Tesoro de Santa Rosa. Que de buena fe fueron a preguntarle al gerente al banco y el banco el, el gerente del banco pues avisaría no no sé cómo se maneja eso no quiero pensar con dolo no me gusta pensar con dolo mejor así este pero de qué pasó pasó así que si encuentran algo y van a cambiar o llevan el costadito por ahí pues con mucho cuidado esto es el tesoro de Santa Rosa. Que Dios los bendiga, me da gusto saludarlos y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.